Estamos con el desarrollo de la información. Alrededor de 2.000 enfermos renales que no cuentan con un seguro de salud van a ser beneficiados con el sistema único de salud. Este seguro va a lograr cubrir sus terapias en diálisis y medicamentos. personas en todo el país padecen de alguna enfermedad renal. Según el estudio realizado por el Ministerio de Salud de esa cantidad de pacientes que necesita diálisis y medicamentos para poder sobrellevar el mal, solo el 50% cuenta con un seguro de salud gratuito. El restante debe realizar la cancelación por los tratamientos. Para evitar esos problemas, el Sistema Único de Salud que será implementado a partir del mes de enero de la gestión 2019 cubrirá la atención de pacientes que sufren insuficiencia renal desde la gestión 2019 de forma gratuita. Nosotros vamos a absorber lo que es el sistema público, vamos a absorber a todas las personas que en este momento hemodializan en el sector, eh, perdón, en los primeros, segundos y terceros niveles, van a ser absorbidos por el Ministerio de Salud en su financiamiento. Bien. Mire, ahorita no tengo el dato exacto, pero estamos hablando aproximadamente entre 1.800 <risa> a 2.000 pacientes que están hemodializando. Exactamente, son estas personas que no tienen seguro, estaban siendo cubiertas por la ley 475, eso pasa a nuestra responsabilidad y nosotros vamos a manejarlo desde el Ministerio de Salud. Cada año un paciente gasta entre ciento 103 mil bolivianos aproximadamente en hemodiálisis y medicamentos señaló la autoridad del Ministerio de Salud quien además manifestó que ese monto será cubierto con la implementación del sistema único de salud gratuito y universal aproximadamente 103 mil bolivianos va a gastar en la persona que recibe, que recibe hemodiálisis todo eso está cubierto por el sistema único de salud, va a ser cubierto por el sistema único de salud entonces el paciente no va a pagar nada y en ese momento tampoco paga ¿no? entonces vamos a asumir todas las responsabilidades el A partir de enero de la gestión 2019, entra en vigencia el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. Para ello, cada paciente debe registrarse en diferentes centros de salud con su documento de identidad para poder ser atendido de forma gratuita.